Cualquier cuestión que se desviara de, de un pensamiento como uniforme, totalitario, era subversivo. En el sentido más elemental del, del término que es subvertir los valores que, que podían estar en juego. ¿no? Grupos de civiles se plegaron al gobierno militar cortando películas delatando escritores, espiando obras de teatro y elaborando listas de artistas considerados peligrosos. Los grupos de civiles que participaban de la represión en el ámbito cultural, amalgamados con los militares, catalogaban a los artistas e intelectuales según una fórmula de cuatro niveles. F1 significaba sin antecedentes marxistas. F2, que los antecedentes no permiten calificarlo desfavorablemente. F3, que esa persona registra algunos antecedentes, pero los mismos no son suficientes para que se constituyan en un elemento insalvable. Y F4, era el mayor de los cuatro niveles de peligrosidad. Quedar encasillado en ese nivel significaba que esa persona que registra antecedentes ideológicos marxistas, no es aconsejable. Pocos días después, en base a esa información, se realizan operativos clandestinos de fuerzas militares y parapoliciales. Un viernes me quedé después de hora. Hizo una patota de civil, con armas largas, a los gritos, rompiendo, gritando, que salgan todos. Se si abrieron puertas, tirando cosas. Y nos llevan en un auto de civil. Estuve más de un mes incomunicado y cuando alguien me venía a ver, tenías que ponerte de espaldas contra la, la pared y encapucharte. El medio cinematográfico también fue un ámbito donde la represión y censura arrasaron con la producción y la exhibición. Allí hubo un civil dispuesto a asumir el costo público de la censura y la persecución cultural como en ningún otro ámbito. Y Usted sabe que en tan poco tiempo lleva el récord ¿Mundial de prohibiciones? Exactamente. Hemos prohibido ya 125 películas. y Estoy muy satisfecho de esa tarea higiénica y espero que, si me dejan unos meses más, voy a llegar a las 200 películas que son mi ideal prohibir en un año. A partir del 24 de marzo de 1976, la actividad de la prensa quedó condicionada a las penas que imponía el régimen. El comunicado número 19 ponía en aviso a la población que la Junta de Comandantes Generales había resuelto reprimir con la pena de reclusión por tiempo indeterminado a aquel que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes de o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas. Luego, penaba con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas de seguridad o policiales. Se imponía así un férreo sistema de control sobre los medios de prensa y comunicación. Desde 1968, la Ley 18.019 regulaba el otorgamiento de permisos de exhibición cinematográfica avalando la prohibición de películas nacionales y extranjeras cuyo contenido violara las normas en cuanto a tratamiento de la violencia, el sexo y temas religiosos o de seguridad nacional. La facultad de cortar o prohibir películas queda a cargo del ente de calificación cinematográfica. Miguel Paulino Tato a la cabeza de la Comisión de Calificación... ...cientos de películas son analizadas para determinar... ...si califican o si quedan prohibidas. Aquellas que califican pueden tener cortes obligatorios... ...bajo amenaza de que si no se realizan... ...se le niega el derecho de exhibición... ...y la película queda prohibida de hecho. Dentro de este mecanismo de corte... ...se imponía el poder del interventor del ente de calificación con sus atribuciones jurídicas extraordinarias y su enorme poder discrecional. Los años infames de Alejandro Doria tiene el triste privilegio de ser la primera película nacional calificada como prohibida. El argumento se desarrollaba en los años 30 en Buenos Aires y narraba un enfrentamiento entre caudillos con algunas referencias a la trata de personas. Esto último sumado a la presencia de Marilina Ross, actriz que figuraba en las listas negras, irrita al interventor que decide prohibirla. Finalmente, se estrenó el 2 de marzo de 1978 con 39 minutos de corte. ¿Cómo puede uno, desde la actualidad, pensar de que a toda una generación se le prohibió ver una película como El dictador de Charles Chaplin. ¿no? También llegaron a censurar al arguilucho porque les parecía un personaje subversivo, peligroso, digamos, para, para la doctrina de la seguridad nacional. Grito que era inocente, juró, no le creyeron y ahora, sin consuelo, se pone a soñar. Por no saber callar, me veo prisionero y espero que el me venga a liberar. Cuando el sensor, cuando el director del ente determinaba una serie de cortes como condición para, eh, para expedir el certificado de exhibición, el productor o el exhibidor podían resistirse. cuyo caso no recibían el certificado y si ellos continuaban y exhibían igual la película, les caía, les podía caer el lente con la fuerza policial, cerrar la sala, clausurarla de uno a diez días, confiscar todo lo, lo que hubiesen recaudado y llevarse la película. Y esa película, por ley, pasados los cinco años, las películas que se incautaban se destruían. Yo tengo números que películas prohibidas fueron 337 y películas cortadas 1.200. Esto representaba el 30% más o menos de lo que se había este, presentado el ente a calificar. O sea, es un, es un número muy importante.